Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Jesús el Señor, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta Eucaristía, dejémonos alcanzar por la misericordia del Señor y con confianza y humildad pidámosle perdón. Tú que vienes para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renuevas al mundo con tu venida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces testigos de tu salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en, en la tierra, tierra paz, paz a, los a los hombres que aman al el Señor, Señor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 Lectura del Libro del Eclesiástico. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera, porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices, Felices los, que, los siguen que siguen la ley, ley del, del Señor. Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices, Felices los, que, los siguen que siguen la ley del, del Señor. Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumpliera íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices, Felices los, que, los siguen que siguen la ley, ley del, del Señor. Señor. Sé bueno con tu servidor para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices, Felices los, los que siguen la ley, ley del Señor. Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices, Felices los, los que siguen la ley, ley del Señor. Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios misteriosa y secreta, que él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó, ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios. Palabra de Dios. Bien. Te alabamos, Señor. Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro, que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado al tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se rita contra su hermano merece ser condenado por el tribunal. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Todo lo demás viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de los evangelios que estábamos leyendo los domingos anteriores de las Bienaventuranzas y ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo, Jesús sigue su enseñanza en el Sermón del Monte. Y acá va como internalizando la ley. La ley que lamentablemente nosotros traducimos así, pero Torá quiere decir sobre todo enseñanza, porque es la enseñanza que nos lleva a la vida. No es simplemente una ley extrínseca que no nos afecta, sino como dice la primera lectura que leímos hoy, ante ti está el fuego y el agua, Elige, ante estés al fuego del agua, hacia lo que tú quieras, extenderás la mano. Naturalmente, si extendemos la mano hacia el fuego, nos vamos a quemar. Y por eso la palabra del Señor es enseñanza que nos guía por el camino que nos lleva a la salvación. Y en el pasaje que acabamos de leer, un poco más externo, les invito a seguir leyendo el capítulo 5 del de Evangelio de Mateo, nos pone ejemplos bien claros. Ustedes han oído que se dijo, no matarás y el que mata será llevado al tribunal. Pero yo les digo, el que se irrita contra su hermano merece ser llevado al tribunal. Y el que lo insulta merece ser condenado. Hay veces que nosotros no prestamos tanta atención a este tipo de palabras. No, no yo no mato. Sin embargo, hay veces que con nuestra palabra estamos muchas veces matando. No solamente en nuestro interior, sino también explícitamente. Recuerdo una vez en la parroquia donde yo estaba, hace muchos años, había una placita en la cual había niños jugando. Y entre los juegos decían, ¡ah! Se enojaban, ¡te voy a matar! Y a los tres minutos estaban otra vez jugando entre ellos, porque tenían esa capacidad de enojarse y de volver a reconciliarse y seguir jugando. Hay veces que nosotros los adultos tenemos, guardamos en el corazón unos, unos, unos enojos y con la palabra o a veces con el silencio estamos matando. Y el Señor nos invita, cuidado, no es simplemente no matar, quitarle la vida al otro. Hay veces que con nuestras palabras, con nuestras actitudes y con nuestros silencios podemos estar matando. Entonces el Señor nos invita no solamente a ver el titular de la ley y decir, no, yo esto lo hago bien, esto lo hago bien. Adentrarnos y ver cuáles son las cosas que el Señor nos invita a corregir porque son las que nos hacen libres. Cuando, cuando desterramos de nosotros esa, esa maledicencia, esos insultos, ese pensar y ese hablar mal, somos libres. Y en el segundo, lo segundo que dice el Señor, has oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo te digo, el que mira a una mujer deseándola en su interior, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hoy parece que la pureza no estuviera de moda, no, eso es cosa de, de antes. Sin embargo, el Señor sigue insistiendo en esta dimensión, no solamente los hechos, sino también las intenciones y las miradas. Parece que hoy estamos bombardeados por una cantidad de, de imágenes de, que, que nos impulsan a una, a una cantidad de, de deseos. El Señor dice, guardar la mirada y guardar el deseo para mantener puro el corazón. Esa pureza del corazón la, lo, lo leíamos en la, hace dos domingos con las bienaventuranzas. Felices los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de profundizar más en su palabra, de abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente para no quedarnos simplemente con la ley, con la palabra como hacían los escribas, sino profundizar a lo que significa, porque cumplir la palabra quiere decir ser verdaderamente libres. Que el Señor nos conceda entonces ese espíritu de comprensión, de luz, para profundizar en el sentido de la palabra que nos hace libres, y para que libres podamos entregarnos para amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.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 Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. sangriento alta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 Y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el... Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos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 que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él,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 Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en su muerte y resurrección nos hace hijos de Dios y por eso a través de su palabra nos invita a vivir como hijos.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 a la comunión espiritual todos los que están participando a través de las redes creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi alma que como ahora no puedo recibirte sacramentado ven, por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido, te abrazo me uno todo a ti no permita Señor que jamás me separe de ti, amén Oh Oremos, saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y